Tragedia, cómo se puede superar, cómo se puede vivir y que no todo es fácil, pero que se puede seguir. Bueno, les decía yo recién que no sabía cómo encarar la nota ni cómo presentarla, porque son eh, tres mujeres súper luchadoras, son tres mujeres que no son únicas, porque a más les ha sucedido lo mismo, más han perdido a sus hijos y ustedes han elegido el camino por un lado, por el otro, con distintos tiempos, de ayudarse entre ustedes y de estar abierta a ayudar al resto también que pasa por este dolor que, como lo decíamos, Claudia, no tiene una definición. No tiene nombre la no pérdida No tiene de un nombre. Hijo. No tiene nombre la pérdida de un hijo. Bueno, yo soy Claudia, mamá de Rocío, eh, que partió hace 14 años y en este lado de la vida me está acompañando mi otra hija, Florencia, con, sus, con dos nietos. Eh, bueno, nosotros eh, al poco tiempo, a los seis meses más o menos de, de la partida de Rocío, se comenzó aquí en Sunchales con, la, con las reuniones del Grupo Renacer. Eh, fueron los papás de Julieta, Lizzie y Eduardo Postachini, que bueno, se pusieron un poquito en contacto con, con papás de Córdoba, que ellos ya estaban con con el Grupo Renacer, y bueno, se formó aquí en, en Sunchales. Eh, fueron meses muy duros cuando se comenzaron con las reuniones. Nosotros de a poco fuimos saliendo adelante, y bueno, ahora por ahí muchos dirán por qué seguimos nosotros asistiendo a, al grupo. Pero bueno, eh, nuestra misión ahora es ayudar a otros papás que, que están pasando por lo mismo... Que, que pasamos nosotros? ¿Qué pasaron ustedes? Liz? Dice ella, se pusieron un poquitito al frente. El Grupo Renacer no está solamente en Sunchales, el contacto es con otros padres. Sí, el Grupo Renacer comienza en 1988, eh, en Río Cuarto, eh, por iniciativa del matrimonio de Gustavo y Alicia Berti, eh, a raíz del fallecimiento de su hijo Nicolás. Eh, bueno, empiezan a, a, a hablar con otros papás que habían pasado por lo mismo y comienzan con las reuniones. Así, bueno, esto fue creciendo, primero por las distintas provincias de Argentina y hoy en día está en muchos lugares de Latinoamérica, incluso en España. En la pandemia se han este, visto reuniones eh, con asistentes de eh, rusos, por ejemplo. Así que, bueno, esto se hizo muy, muy grande por, por la necesidad de buscar ayuda, ¿no? La necesidad de buscar un consuelo, le llamo yo, de encontrar una salida, un, un poquito de luz, así me imagino, que llegan buscando sí. un poquito de tranquilidad, Nidia, ¿no? Eh, tratar de ver la, la luz al final del túnel, ¿no? Mm -hmm. Que parece que no existe. Eh, hay una, una particularidad que me gustaría comentar a priori, eh, que es quizás quizá lo que más trabajo da a transmitir en el grupo eh, que es que nosotros no trabajamos con el duelo n por supuesto si hay alguna persona que se expresa así nosotros este, no lo vamos a corregir inmediatamente porque obviamente es un papá que recién empieza verdad eh, el matrimonio Berti y los iniciadores siempre dicen e insisten en que nuestros hijos merecen algo más que un duelo. Porque eh, verás, cuando fallece alguien este, eh, en, un, en un negocio, en una empresa, de pronto encontrás un cartel que dice cerrado por duelo. Se supone que tiene unos días y la empresa reabre. Uh -huh. eh, después en psicología te dicen que el duelo tiene distintas etapas y es cuando, cuando vos pasás esas diferentes etapas, se puede decir que ya hiciste tu duelo. Eh, Gustavo Berti para iniciar esta explicación eh, buscó el significado etimológico de la palabra duelo y dice es una reacción emocional ante una pérdida significativa o sea podés tener esa reacción emocional cuando muere cualquier familiar, un amigo sí. cuando perdés una termina una pareja uh -huh. cuando perdés un trabajo, cuando fracasa un proyecto vos estás haciendo el duelo ...quedamos en que es una reacción emocional... ...también hay reacciones emocionales positivas, felices... ...cuando ganamos el mundial de fútbol, por ejemplo... Sí. ...cuando alguien de nuestra familia se recibe, tiene un título... ...en las reuniones de familia, hay reacciones emocionales... ...nos abrazamos, nos emocionamos... ...pero interiormente, nosotros somos las mismas personas... ...¿qué es lo que pasa con la muerte de un hijo? ...vos nunca más volvés a ser el mismo y tenés en tus manos la decisión de elegir si en ese cambio vas a ser peor o mejor pero no mejor que nadie ni peor que nadie se trata de ser mejor que vos mismo de lo que fuiste antes uh -huh. sí entonces en esa transformación cuando muere un hijo todo tu ser se transforma físicamente emocionalmente psíquicamente y espiritualmente por eso renacer presenta una propuesta tan novedosa que apunta a, a, al área espiritual de la persona, que no tiene que ver con la religión. En Renacer nosotros no imponemos valores, por lo tanto, cualquier persona de cualquier religión es bienvenida. Y si no la tiene, también. Me mencionas esto de las religiones y también me abre otro, otro campo que no habíamos charlado, porque bueno, contarle un poquito a la gente que antes de hacer la nota, bueno, ustedes me conocen del otro lado, antes de hacer la nota me senté con ellas a charlar y, y a conocer un poquito de la historia de cada una, porque ahora que me hablan de las religiones, eh, puede haber todas las religiones, puede haber todas las diferencias, pero el dolor es exactamente el mismo. Exactamente, en eso se fundamenta esa particularidad. Por eso en, la re, en las reuniones no se tocan los temas religiosos. Obviamente yo puedo decir que fue a misa, aquel puede decir que fue a donde a, a la ceremonia de la religión uh -huh. que tenga, lo puede comentar, pero nosotros no, no podemos decir, por ejemplo, hoy vamos a leer el Evangelio del Día. No, nada que ver, porque hay personas que no profesan la religión católica. En la vida privada sí, uh -huh. ...soy creyente y practicante... ...pero eso va para mi vida privada... ...porque las personas... ...que por ahí... ...escuchan en un ámbito... ...en que la tendencia es por el lado religioso... ...se retraen... ...y dicen por ahí... ...este lugar no es para mí... ...porque a lo mejor tienen un conflicto con la fe... ...sin duda... ...me imagino también que independientemente de la religión... ...cuando uno está en este proceso... Eh, ...va entre el... ...reconciliarse en el volver a la religión... ...entre el enojo... Debe haber un ida y vuelta continuo ahí en busca de, de un poco de paz. Uh -huh. sí, por supuesto, sí. sí. sí. sí. Yo creo sí. que la mayoría llegamos bastante bastante enojados y con, con todas las preguntas adidas y por haber. ¿Por qué a mi hijo o a mi hija? ¿Por qué a mí? Porque qué si, si somos una familia relativamente buena, si no jodamos sí. sí. a nadie? Sí. O sea, y venís con muchos, con muchos planteos, algunos, yo hablo por mí nos alejamos un poco de, de, de, de la religión nos enojamos mucho y de poquito vamos volviendo nos vamos reconciliando saben que recién yo les decía fuera del aire y me esto que yo como madre en este caso digo aquella mujer, aquella madre que pierde un hijo lo tiene todo permitido yo siempre lo digo y vos Claudia me dijiste no no, no lo tenemos todo permitido no. No, no nosotros no podemos eh, estar yendo por el mundo siendo víctimas porque perdimos un hijo, al principio lógico, eh, uno no no sé si la palabra es exacta, te victimizas pero bueno, te parece que vos perdiste un hijo entonces vos tenés todo, mm, permitido? Los derechos, todo permitido todos los derechos no, no. Eh, nosotros, nuestros hijos no nos partieron para dejarnos a nosotros eh, mm, tanto, eh, o sea para que nosotros seamos víctimas, no de ninguna manera nosotros tenemos que ser cada día mejores personas en honor a ese hijo que partió y no podemos estar victimizando continuamente Saben Bien. que de ustedes me voy a este otro salto que es y que me decías recién eh, no solamente nosotros perdemos a nuestros hijos ustedes pierden a sus, sus maridos uh -huh. sus parejas, los padres sí. los, pierden a sus hijos sí. los hermanos sí. hay mucho detrás, sí. uno siempre piensa en la madre y capaz que como sociedad también somos un poquitito egoístas de pensarlo el tema de, el tema de los hermanos es porque los hermanos pierden a su hermano y están perdiendo a sus papás también, porque sus papás están con tanto dolor que los van perdiendo un poquito. Después, bueno, se van recuperando. Pero nosotros hemos tenido experiencias, por ejemplo, en reuniones, un, un hermano, eh, un hermano nuestro de, de Renacer chales que en una reunión... Eh, participó y dijo que él había recuperado su mamá gracias a que había empezado el grupo y bueno, tengo mi mamá dijo que me hace otra vez la comida que a él le gustaba y que le compraba la chomba que hacía tanto tiempo que no le había ido a comprar eso es, eh, eso es muy, muy movilizador absolutamente, muy absolutamente movilizador. porque uno de pronto no lo piensa desde ese lado el dolor eh, el dolor es el mismo para cada una de las familias, independientemente sí. de cómo suceda, independientemente de las edades Exacto. que se vayan dando. Y yo les decía recién a ustedes, en la, no sé si en la ignorancia, sino en el despiste que uno tiene, eh, yo decía cuando, cuando me sentaba a pensar en comunicarme con ustedes, decir, bueno, eh, todos papás de chicos, y me imaginaba todos, todas criaturas, todos chicos adolescentes, y hay muchas edades en Renacer todos tienen la posibilidad de, uh -huh. de acercarse al grupo este grupo y de, de ayuda mutua que me decías sí, sí. recién sí, sí, sí, y como te decía fuera del aire eh, eh, ha pasado mucha gente por el grupo ha pasado la jovencita que ha despedido a su hijo de horas o quizás de días y bueno, nosotras que son, hemos sido mamás de hijos adolescentes pero también hemos tenido a la nonita que lloraba a su bebé de 60 y sí. ella tenía 80 o sea, no importa la edad de los papás no importa ni la forma en que se fueron los chicos ni la edad de los chicos todos estamos sí, porque hemos hijos. perdido un hijo claro. y porque bueno, estamos este, asistiendo ahí para, para aliviar ese gran dolor me decían, ¿Sí? Sí, sí, perdón y es ahí en donde puntualizamos la importancia de estar en las reuniones porque también es importante aclarar que de pronto hay situaciones en que una persona nos llama porque alguien de su familia o de su amistad perdió a un hijo o una hija y, y quisiera que le hagamos una visita nosotros de mil amores la predisposición permanente uh -huh. pero después de esa visita si es que se da porque la persona tiene que estar interesada o sí. sea, eh, si hay un tiene que ser como el momento si hay un tercero que intercede que la persona en cuestión la mamá que perdió el hijo sepa que, es, que hay alguien intercediendo por ella buscando salida porque de pronto ella no tiene interés en que la vayamos a uh -huh. visitar y es su hermana o su amiga o quien fuere la que pide por ella ¿verdad? bueno, quiero decir lo importante es que las personas asistan al grupo porque la la grandeza o el misterio del grupo Renacer está en cada uno juntos no en cada uno individual y si vamos a hacer una visita vamos dos o vamos tres claro. pero en el grupo siempre hay, hay un poco más de personas hay un número más importante y, y la sabiduría sabiduría hubiésemos preferido no tenerla pero la sabiduría del aprendizaje de los que nos tocó vivir cada uno la tiene de un modo diferente y hay algo en tiempos, algo, distintos, tiempos distintos entonces hay algo que uno le puede decir que a lo mejor le pasa desapercibido pero algo que dijo la otra persona le llegó más y ahí está el milagro y el misterio del grupo ¿saben qué me pregunto? ¿y qué pregunta la gente? o, qué, o ¿cuál es el, el mito esto? y lo charlábamos con ustedes eh, uno cree que va a ir al que llega al grupo Renacer a contar eh, toda la historia en profundidad a llorar, a hacer catarsis y se trata de otra cosa. Exacto, Exacto. no, eh, de ninguna manera. El papá el papá nuevo, le decimos nosotros, sí. ¿no? Los papás que, que, que nunca asistieron al grupo, que llegan. Eh, nosotros en ningún momento le vamos a preguntar cómo partió su hijo. Si el papá, la mamá, eh, quieren contar, quiere, o sea, necesitan ese Ajá. desahogo, nosotros los escuchamos, ¿no es cierto?, pero en ningún momento se le va a preguntar qué pasó con tu hijo, no. A nosotros no, eso no, eso está de lado. Pero bueno, por ahí hay un papá que llega y quiere hablar. Que lo necesita. Entonces, exacto. Es que, que cuando se somos se nuevos escucha. es generalmente lo que primero hacemos. Pero, claro. nos, pero ya de ninguna manera eh, eso se, se está contando en todas las reuniones. Que, el, que la gente que nunca asistió al grupo, que no crea que va a ir a una reunión del Grupo Renacer y va a ir a contar qué pasó con su hijo y que va a escuchar de todos los otros papás qué pasó con su hijo, no, de ninguna manera nosotros es de acá para adelante En ese de acá para adelante yo les preguntaba recién lo charlábamos eh, con vos, Nidia eh, ustedes se preguntan el por qué yo siempre me pregunto el para qué y ahí es donde vos me hacías la diferencia de entre el por qué y el para qué Sí, es una de las... Expresiones eh, muy comunes en Renacer que a mí más me costó asimilar, porque eh, para mí no había respuesta al por qué, pero tampoco el para qué. No, no, no, no lograba entenderlo. Y bueno, el dolor es mal consejero, te cierra las neuronas, digamos, ¿no? Este, y te cierra el corazón también. Porque hay momentos en que uno tiene sentimientos que a veces uno prefiere no recordar, ¿viste? Uh -huh. eh, pero el por qué es una respuesta que no vamos a tener en este plano vital, eh, porque cada persona viene, cada persona muere cuando termina el ciclo de su vida, cuando termina la vida que vino a vivir, sean horas, días o años, ¿verdad? Cuesta mucho asimilarlo. Como eh, padre cuesta muchísimo. Qué difícil. Entonces, una vez que logramos la aceptación, que no es lo mismo que resignación porque la resignación se hace con tristeza y victimizándose. La aceptación tenía que ser así, como dijo una mamá de Renacer Córdoba, que comentaba Alicia antes, eh, en una de las charlas que vinieron, ella dijo, aceptar no significa decir que lo que sucedió está bien y que estamos de acuerdo, significa que no tiene vuelta atrás. Esa sí. es la aceptación. Entonces, en lugar del por qué, preguntarnos el para qué, ...que tiene que ver con nosotros... ...con nosotros... ...para qué estamos en el mundo... ...para qué seguimos después de que nuestro hijo murió... Eh, ...qué espera la vida de nosotros... ...también estamos en ese... ...para qué cabe la respuesta... ...para honrar la memoria de nuestros hijos... ...para formar una memoria colectiva... ...y permitir que siempre se los recuerde... ...en, en sus ambientes... ...en sus grupos de amigos... ...en las familias... ...mantener la memoria colectiva... ...y digo... Este, si me permitís sí. en eso cuando cerramos la mente y el corazón es porque en un principio tenemos sentimientos de los cuales uno no se enorgullece y hay que luchar contra eso por ejemplo el de la envidia fíjate que nos, nos cuesta aceptar que nuestros amigos y familiares en una celebración tienen a todos sus hijos y a nosotros nos falta uno y en algunos casos te diré de grupos de otros lados este, le faltan dos o más entonces, eh, eso es lo que te cuesta mucho al principio y cuando uno hace todo este trabajo de transformación, porque Renacer te propone la transformación interior para ir transformando ese dolor en amor eh, y en esa transformación vas comprendiendo y te, cuando vos te das cuenta que podés alegrarte viendo a la felicidad en otra familia decís, caramba, cuánto camino recorrí Claro, es un, es un es un trabajo muy lento, no, no es, un, un, es no es algo que, que lo conseguís claro. en, en un tiempo prudente, no no es algo es un camino de hormigas y hay días que das vulcan. o sea por ahí hace cinco pasos para adelante y no crean ¿eh? volvemos para atrás también. Pero bueno, eh, yo siempre digo, hay que ponerle siempre, mucha mucha buena voluntad. Siempre ahí surge un día de nostalgia sí, o de tristeza, ese. pero afortunadamente cada vez ocurren en, en mi caso, y creo que en el de ustedes también, cada vez con menos frecuencia y cada vez duran menos. Claro. Este, y y no, ahí vos vas viendo la fortaleza que, que, bueno, que fuimos adquiriendo eh, juntos, porque como bien dice Nidia, sí. el secreto está en perseverar, ir a las reuniones... Eh, escuchar a los demás, leer cuanto más puedas de, de, de escritos de otros papás que pasaron por esto antes que, que uno, y que están dejando todo su amor y toda, toda su sabiduría y todas sus experiencias para que vos mejores. En esto de entender a lo mejor que no son los únicos. Exactamente. Exactamente. Sí. Eh, yendo a las reuniones ahí te das cuenta que no sos el único, ni sos el que más sufrís, y dejás de mirarte el ombligo. Y empezar a mirar al otro. Esto, eso, me, eso me duele, eso me me genera algo de decir, uy, no soy el único, no soy el que más lo sufrió. Eh, qué difícil entender de qué otros es el, en el único. Dormo. Mi hijo tampoco es el único, porque claro. vos a veces pensás, este, ¿por qué a él si era tan bueno si esto, si aquello? Uh -huh. Y ves que hay otros hijos también que partieron y. Y dejar de mirarte el ombligo. Para sí, empezar eso, de mirarte, no, de mirarte no creas que En esto, esto. En, estes, eh, en estos dolores, en este dolor de perder un hijo, poder entender que el otro también está sufriendo y dejar de mirar el dolor de uno mismo nada más, es, me imagino que debe y, ser uno de los avances más grandes que hacen. Y los papás que no crean que porque, por estar luchando para insertarte otra vez en la vida te olvidas de tu hijo, no de ninguna manera nunca nos olvidamos Son uno de los hijos los tenemos aquí en el corazón y son las 24 horas del día nosotros de nuestros hijos nos acordamos todos los días uh -huh. y, y que no crean que no nos gusta hablar de nuestros hijos que partieron ¿no? con También. un orgullo hablamos y charlamos y recordamos cosas lindas sí, exactamente, hoy podemos hablar de ellos con una sonrisa eh, a contar anécdotas alegres y en el caso particular mío eh, eh, Renacer hizo que yo pudiera mirar a mis otros hijos porque durante mm. mucho tiempo mm. mucho tiempo eh, era tal el dolor que yo tenía que me había olvidado de ellos me había olvidado de ellos eh, ellos necesitaron terapia y si me permitís, me, me gustaría contar algo un día me llama Todo su te terapeuta me llama a su terapeuta y me muestra una foto de, de mi hija la del medio, María eh, me había dibujado a mí, a su hermana y al lado había dos círculos algo sin forma que yo ni siquiera le presté atención entonces me dice ¿ves lo que dibujó ahí? sí, le digo, me dibujó a mí y a, a mi hija mayor sí, pero ¿qué son los otros dos círculos? no lo sé bueno, esos son ella y su hermano son invisibles para vos y eso así lo expresa ella tenía ocho años fue una cachetada sí. <ríe> o como dicen los boxeadores un gancho al hígado sí. este, y bueno fue necesario ese cachetazo para darme, cuenta, un poquito el... para darme cuenta que eh, no les estaba prestando atención que ellos también estaban sufriendo ellos tenían bastante diferencia con su hermana y era como una pequeña mamita. Mm. A ellos les había desaparecido una persona de la faz de la tierra y no entendían. No entiende un adulto a la muerte. que puede entender un chico de 8 y otro de 5? Claro. Estaban sufriendo sí. horrores. Bueno, entre este terapeuta y, y obviamente el grupo, este, yo creo que ellos recuperaron a su mamá. Fíjate que la hija del matrimonio Berti, Luciana, les dijo en una oportunidad a sus padres cuando los veía tan abatidos, les dijo, ustedes no tuvieron a Gustavo durante toda su vida, pero yo sí. Ella era menor, ah, Nicolás, en... ah, Nicolás, perdón. Ustedes no tuvieron a Nicolás durante toda su vida, pero yo sí. Toda mi vida, desde que yo nací, tuve a Nicolás en la fa... estuvo Nicolás en la familia. Entonces, imagínense dice, ¿qué pérdida es para mí? y ahí también los padres como dice Lisi, que le pasó a ella reaccionan y hay testimonios más duros que se dieron en encuentros porque una vez al año, a fines de año se hace el encuentro, en, generalmente en Huerta Grande que dura tres días, de todos los grupos Renacer del país uh -huh. e incluso del exterior y a veces se hacen encuentros de hermanos también, y en una oportunidad entre los testimonios de hermanos que muchos eran desgarradores este, uno de ellos dijo que en un momento en su casa él planteó esto. En esta casa parece que hay que morirse para que a uno lo tengan en cuenta. Es muy duro, ¿eh? Pero bueno, es muy duro es muy duro lo que le pasó a y cuando la terapeuta le mostró ese dibujo, pero te hace reaccionar. Te das cuenta de que... Sí, sí. sí entiendo que hay eh, debe haber momentos familiares de con en los que te retratos, traen a la realidad. De pronto con los retratos. Eh, a mí me había agarrado una época en que yo tenía fotos por todos lados solamente de mi hija mayor y también me preguntaron che, acá hay que irse del mundo para que haya fotos nuestras y bueno uno no lo hace con maldad lo no, hace por el, por el dolor que tiene uh -huh. porque extraña a esa persona y acá también me gustaría decir algo que nos han enseñado a renacer a renacer vamos a entregar lo mejor lo mejor que tenemos en nuestra vida en honor a ese hijo que se fue pero también también en honor y por amor a los que nos acompañan de este lado de la vida o sea, en honor a todos ¿no? los hijos sí. claro, uno, uno lo ve desde ese lado y dice, eh, qué hay después de eso, y hay mucho sí. hay mucho por lo sí. que vivir, hay mucho por lo que pelear hay mucho por lo que levantarse y sonreír yo eh, personalmente las felicito por el trabajo que hacen eh, sigo pensando que lo tienen todo permitido eh, y quiero, quiero, yo les decía, desde mi lugar, trasladarle a la gente, hacerle la invitación sí, eh, sí. para las reuniones, para cuándo pueden ir, a dónde se están juntando, eh, el espacio que tienen. Recordarle a la gente esto, justamente, que mmm, en las reuniones, eh, independientemente de que aquellos papás nuevos van a ir a contar sin duda su historia, porque me parece que uno llega con el ánimo de desahogarse un poquitito, de compartir sí. ese dolor... También hay otra otra búsqueda de calma. Eh, vamos a seguir juntándonos, porque hay mucho para contarles, para contarle a la gente y para trasladarles de la experiencia de ustedes. Y en la próxima charla sí, me gustaría que me cuenten alguna algo lindo de sus hijos. A menos que alguna tenga algo así rápido, lindo, para contarme de alguno de sus hijos, que, que recuerde eh, que podamos dejarle a la gente algo más allá del, de lo que significa este dolor eh, que dejemos algo lindo sí. para no quedar este descolgados si querés te decimos los días que sí. nos reunimos eh, segundos y cuartos sábados de cada mes perfecto en la escuela Sabio sí. y el horario de 17 a 19 horas perfecto. comenzamos puntualmente y la verdad que aquel que no se animó a ir que se dé la oportunidad sí. nosotros le prometemos que no se va a ir peor de lo que entró, se va a ir mejor sí, se va a ir con una sonrisa sí. y que se dé la oportunidad de conocer qué es esto sí. sin duda uno no pierde oportunidad nada entre, exactamente entre tanto dolor que, eh, que se den sí. la oportunidad sí. ¿eh? Sí, sí. por ahí que no se dejen llevar por, por comentarios porque, porque ah, hubo claro. comentarios feos eh, que la gente que es un lloradero y, y esas cosas y pudo no haber pasado, pas pudo haber pasado. No, pasado, un ciudadano, ciudadano, no me no, en que sí, bien, o cuando no recién empezamos, cuando recién claro. empezamos, éramos todos padres de pérdida reciente y que nosotros estemos permaneciendo, eh, la verdad que es un logro importante porque sí. estábamos todos muy mal, éramos muy, varios de pérdida reciente uh -huh. y estábamos muy estancados. Eh. Tienen, me permito no preguntarles, pero tienen todas más o menos los, el mismo tiempo. ¿Cuándo, sí, otras, bueno, esa 14? es la característica que tiene Sunchal, es que la verdad que tenemos que estar orgullosas del grupo, porque por lo general hay un grupo y va un papá, ingresa, ¿sí? Y hay un montón de papás que están para, para apoyarlo, para contenerlo y demás. Nosotros éramos todos papás recientes que queríamos dejar de estar como estábamos. Sí. Pésimo. Y invitamos a gente de Córdoba que nos diera una mano, pensando a lo mejor, muy ilusos, que esta gente iba a seguir viniendo y nos iba a seguir conteniendo y nos iba a seguir apapachando. Sí. Ellos nos dijeron, el grupo de Nacer es esto, esto, esto, esta es la bibliografía, las reuniones se manejan así, a así. ¿eh? y en la segunda papá reunión papá estábamos es solos y, sí, sí, sí. y la segunda reunión estábamos solos precisamente por esto de la ayuda mutua sí. y bueno, y acá estamos pasaron ya casi 14, 14 años, años eh. 14. y estamos, y como bien dijo una de, de, de mis compañeras no recuerdo si Miria o Claudia eh, no es que seguimos yendo porque nos sentimos mal o porque nuestra vida es un desastre vamos porque Renacer realmente nos hizo muy bien y queremos... ...llevar esto a otras personas... ...que sabemos... ...no le están pasando bien... Devolver algo ...de, todo de lo, devolver algo de todo lo que recibimos aquella vez... Eh, ...perdón, brevemente... ...la anécdota graciosa que sí, pediste... Eh, bueno. ...nuestro negro iba, Ariel... ...iba a la escuela Sabio... ...y yo, nosotros le dábamos dinero... ...para que se compre facturas en el, en el recreo... ...y él que hacía... ...en el kiosco de Galle... ...que estaba enfrente... Sí. ...se compraba figuritas... Entonces llegaba la hora de la merienda, no tenía. Se dio cuenta que en la cocina a algunos chiquitos le daban la copa, la, la copa de leche. Entonces se anotó, no solamente él, sino que llevaba un séquito también. Me enteré por otras madres después. <risa> Hasta que un día la portera le dijo, conociendo la situación de su familia y la de otros chicos, le dijo: Perdóname, Ariel, pero eh, esto, esta factura, esta copa de leche es para los chiquitos que no traen de su casa. Vos tendrías que pedirle a, a tu mamá que te dé, a tu papá. Vos tendrías que traer de tu casa, claro. Sí, le dijo, pero es que a mí no me dan. ¡No! <risa> <risa> Así que quedamos gracias. como duques con el padre, como, como padres desalmados y el tipo se gastaba el dinero en figuritas en el kiosco de frente. Esas cosas que me imagino que deben contar varias en las reuniones. Gracias por sí. venir, gracias por compartirme y gracias por regalarme este rato con bueno, ustedes. Gracias a vos por invitarnos. Muy buena onda, gracias. Gracias.